Hola amigos, miren, la vida merece ser vivida de esta manera, con una mujer así como esta que está acá. <risa> que Yo estaba trabajando acá, respondiendo mensajes y todo, y me encuentro con esto. Miren, no me conecta, miren lo que es esto. Era un par de vasos de vino, uno no sé por qué está por mitad, pero... Esto, esto, digamos, no estamos esperando a nadie. Esto es lo que es ser una esposa, realmente. Miren qué maravilla. Ahora le voy a pedir a ella que nos dé la receta de estas maravillitas. ¿eh? Oh, miren lo que es esto. Y aparte, lo, lo que celebro es la presentación, porque una cosa es que te lo den así, a la que te criaste, y otra que lo presenten con esta elegancia, esta delicadeza. No me mi, contame, yo con el dedo te voy señalando, me dice que tiene y todos son todos tienen lo mismo, son rodajas de zucchini cortadas bien finitas. Zucchini en castellano sería zapallito. zapallitos largos. Zapallitos largos. Te agarré, te agarré no mi te agarré. Eh. Depende del zapallito. <risa> Entonces, ¿qué tiene esto arriba? Eh, tiene, ¿La crema esa que eh, es? Crema queso Finlandia Calabresa Light ¡Apa! Mira y, qué y un poquito de tomate una Y después acá tenemos por ejemplo Un plazo de nuez, y los... apio Ahí está. Y ahí tomate es y zanahoria. ¿Esto qué es? Ah, ¿Nuez la también? Tres tienen tomate y zanahoria y tres tienen... Y esto no se morfa. Y ¿eh? eso es ¿eh? romero, ¿Sí? fresco de romero. Nuestra... No. romero fresco de nuestra huerta ahí arriba. De ahí arriba. O oh, algo de ese vino Bueno, muchachos, cásense con una mina así y van a ser felices toda la vida. Y bueno, a la novia, al novio, le preparan esto que es bien, pero bien de verano. ¿eh? ¿Cómo podríamos llamar esta receta, Lomi? ¿Qué te parece? Um, no sé. Bueno, zucchini a la Nomi. No. Chao, muchachos. Hasta algo Pura arriba para Marcelo y Marco. Y Nomi pensé. Ahí está.